Muy buenas, un saludo a todos chacales Hoy nueva partida, escenario, nos vamos de turismo por Túnez Y vamos a empezar, bueno, una pantalla que solamente tenemos una zona, la zona A Partimos lógicamente del escenario, bueno, vamos a empezar con el bichito, con el T-34 Y aquí se trata de rápidamente, como es lógico conquistar la zona A y defenderla Vamos al lío. Venga, rapidito, vamos por la derecha. A ver si por aquí logramos.. va Bueno, bueno, no pasa nada. Compañero. Mira, selecciono carga, número 3, por el por La redonda. Vamos rapidito de la curva. Vamos a tirar rápido, la bajada. Hacia la zona, a ver qué nos encontramos. Bueno, Madre mía, ha salido yo el primero. Y eso. Madre mía. venga vamos, me no me acompaña nadie uno la miro, 1.48 par. bueno, se está echando encima, ya vienen todos rápido hacia acá vamos a ver a por él. venga vamos no, ya me han visto se está echando encima de la zona A venga, todo el mundo detrás esperando nada, pues yo solo no me voy a meter en el fregado Venga, en la zona la están conquistando. Estupendo. Sí, con esa iniciativa. Venga, vamos a ver qué 54 Venga, vamos. ahí. Yeah, bien, ¡Estupendo! Estupendo. Qué buen disparo. Madre mía, como te quiero? T-34. Venga, bombas para ese tío. Está justo pegado al lado del río. Y ese 4 m Se que desfila. Está muy lejos. Y a la vista no me tiene ni yo a él bueno, están ahí, rodeando la zona venga, por favor yo solo no puedo y más con esta mierda de tanque, comparado con lo que tengo venga, BMP1 oh, el bisil, qué rápido Madre vale, mía, casi me caza venga, a ver si le pillo venga, asómate la cabeza por ahí, por ahí, por ahí, vamos venga, ah, le he dado pero no le he no destruido y él casi me da. 600 metros, venga, venga, vamos bueno, tengo dos Venga vamos Ah. Tores, venga, Bueno, ya sabéis es importantísimo poder apagar el fuego Venga, vamos a reparar, apagamos el fuego Vamos perdiendo, ya lo sé Si sí yo, bueno, por el flanco izquierdo parece que avanzamos y tenemos a un compañero, un tanque ligero que se ha metido ya por la zona por la B6 Está solo, pero es que están todos ahí atrás parados, yo no sé qué hace hombre, así no, sé, no se puede hacer nada, vamos a tener que intentar hacer algo, bueno, ese tipo que está ahí o ese o yo, no lo vamos a jugar, bueno, ese BMP1 parece que ha caído, correcto, tengo que olvidar que al lado tenía otro compañero, venga, vamos a ver que me encuentro, vamos, una cosa rápida, venga, Pickers, vamos, ah. Ah, ha sido más rápido que yo, pues nada, estoy muerto. Ya estoy muerto no me da tiempo, se acabó me la jugué y nada venga, bueno venga, en un tanque rápido vamos con el T-44 aquí si nadie es capaz de moverse yo no me voy a quedar aquí haciendo el ganso venga, vamos Venga, estamos perdiendo hay que darle caña a esto venga, vamos parados aquí bueno, bueno parece que uno ya se anima a meterse en la zona A venga hay un compañero venga vamos a apoyarle tirarle bombas tío está bastante lejos vale vale perfecto pacto voy a haberle ayudado a mi compañero no es un pacto de bombas venga vamos a ver venga a ver si puedo colarme ahí y echarle una mano venga, tanque ligero lo tengo lejos uno, dos madre mía Estupendo, las bombas se ven que le han ayudado, venga, está conquistando la zona, venga, de cabeza, vamos por allá, a toda pastilla. Aquí sin decisión, no hay nada que hacer, venga, vamos rápido, Uah, estupendo, Uah, flanco derecho, que cubrir rápido, venga, vamos, bien, estamos en la zona, venga, vamos a tirar aquí, vamos a camusarnos un poco, 354 por allí, me ha visto, me ha visto, me ha visto. A ver, a ver, a ver, a ver. La A ver, la Ahí, a farola, va a decir yo. Que se siento, la faroca. Me ha tocado. La palmera. Venga. Vamos a alargarnos rápido en cuanto tengamos la zona. Venga, zona capturada. Venga, Venga vamos a tirar otra por aquí. Ahí tenemos un enemigo. Venga, vámonos, vámonos. Venga, con mi compañero. Vamos a avanzar un poco. Venga. Vamos, a ver si sale mal. La, la peña. Está, vamos, ¿no? Venga, vamos. Venga ahí allí, justo tengo otro por ahí un 48 A ver, no lo veo, no lo veo, no lo veo, no lo veo, veo. ese pues flanco, un compañero parece que ahí venga, vamos por el río Aquí no me quedo, están todo tirando bombas, venga, hay que avanzar esta partida Venga, vamos por hacer turismo por el río aquí en Cuba. Venga, un buen bañito Estamos bajando aquí los pies. Venga, compis, vamos, vamos a animarnos. el está el pececillo. Ese tanque medio. Venga, a ver qué tenemos por ahí. Venga, cazatarros, carros Tanque medio. Es un T54, compañero. Venga, vamos al lío. Vamos. Venga, vamos avanzando venga compi, voto tío, vamos, venga, vamos al lío venga, vamos a dejar solo venga, hablamos los, los dos locos bueno, los tres parece que este también se anima venga, vamos al fregado así no se ganan las partidas, de esta manera sí venga, a la boca del lobo vamos va, está cancelando la zona pero ¿qué hacen estos venga, moveros un poco macho que sois un huevo de gente venga, subos por la cuesta a por ese tío Vamos, Pompi, ahí con decisión. Venga, yo te apoyo. Vamos, venga, venga. Venga, venga, va por él. Vamos. Muy bien, muy bien. Con dos cojones, tío. Ahí está, estupendo. Venga, vamos a ver. Un enemigo por aquí, por aquí, por aquí. Por aquí. ¿Dónde estás? Venga, M48. M48. Estupendo. Venga, objetivo destruido. Venga, vamos. Los tres locos. Venga, vamos para arriba, venga, a la boca del lobo Al fregado <risas> Aquí o salimos triunfando o nos fríen Venga, trabajo en equipo, pues claro que sí, venga, vamos Al fregado, venga Estamos dando la vuelta a esto, venga, en breve, venga, vamos al lío Dos antiaéreos, tres antiaéreos A ver si lo venga, mi compañero dispara A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No te veo, no te veo, no te veo, no te veo, no te veo, no te veo no tengo a tiro detrás de piedras, nada madre mía, están saliendo todos de ahí como si fueran caracoles de una olla bueno, venga, me voy a poner delante a ver qué sale por aquí venga, oh, centurión, venga, otro más venga, tres, cuatro, cinco, por mí venga, ya venga, venga, venga, ¿cuántas hace falta? venga, venga, hace falta? para matar a un T-44? venga, eran solo tres Sí, la zona. bueno vamos directamente ya con el 10 120 ya no me voy a arriesgar tanto yo creo que ese golpe, ese asalto a la zona de salida ha sido aquí el estímulo que necesitaba toda la peña venga vamos vamos la está me está animando rápido y seguir defendiéndola vamos a quedar aquí el su perfil acá vamos no te quedes aquí ya vamos vamos acelera bonito M48 no te veo a ese Veo a este, como aparece alguno por el flanco, me van a freír. Venga, marcando, marcando. Marcando. Venga, vamos a intentarlo otra vez. A ver, ¿qué hacer? venga, venga. Venga, vamos a asómate, asómate la vez. venga, vamos, marcando. Venga, hemos tomado la iniciativa. Estupendo. Venga, vamos, venga, parece que se quiere asomar. Venga, venga. No. Venga, se esconde por ahí. No te ha más hombre. se estáis perdiendo ya. Venga, venga, venga, vamos a ver ahí. ¡Ay! ¡Ya, ¡Ah, estupendo, le di! ¡Ah, casi le mato! Aviones, hay que esconderse. Soy un blanco muy fácil. Además, ellos lo saben. Los José 120 a los aviones. Venga, aquí la piedrecita. Vamos. ¡Ah! Sabía lo que pasa por mí. La piedra más salvada. Si no, estaría muerto. Venga, vamos a ver a ver qué hace este. Venga, eso se entretiene con otro. Venga, vamos, ya podemos salir, vamos a por el M48. Venga, sigue el testando y otro avión. Me la ha jugado. Menos mal que no me ha disparado Venga, vamos. M48. Saca la cabeza. Ver, se esconde bien el tío entre las rocas, eh. Bueno, estupendo. Ha caído este hombre. Venga, bueno, mismo bueno, no enemigo. Venga, vamos avanzando rápido. Venga, venga, estamos ganando la partida. Estupendo. Madre mía. Ha sido bestial ese estímulo. Esos tres locos que se han metido ahí de cabeza en todo el fregado. No sé si mi compañero habrá logrado sobrevivir. Pero bueno, ya me encargué yo de que no se fueran a por él. Tres tanques. Venga, vamos estupendo, estamos ganando, así se le da la vuelta a una partida hombre. con dos cojones venga vamos muy bien, muy bien, muy bien ah, un objeto 179 Olé, esto está ganado, madre mía ahí está, estupendo vaya partida más chula ahí. Oh, así es como se le da la vuelta a una partida estupendo esto, los objetivos del servidor y un trofeo de batalla, no está nada mal, a ver qué toca, Mira, vehículos de apoyo, bien, perfecto, vehículos de apoyo, Mira, no está nada mal. muy bien, estupendo, espero que esta partida os haya gustado tanto como me ha gustado a mí, ha estado muy bien, una partida que estaba casi perdida, hemos acabado ganándola, Pero hay que arriesgar un poco, o señores. esta partida se podía ganar fácilmente desde el principio no hubiera habido tanta indecisión pero bueno en fin al final lo importante es que se ha ganado y se ha logrado reaccionar a tiempo gracias a los tres locos claro <risa> no que decirlo bueno espero que os haya gustado la partida y nos vemos en un próximo escenario esperemos que se dé tan bien como este nos vemos chacanes chao